Jornada de formación para laicos 2020. La dimensión de laicos convoca a participar de la jornada de formación para laicos. Con el tema Paz y Reconciliación, reconstruir el tejido social como un camino para la paz. Será impartido en el Auditorio Juan Pablo II, anexo de la Parroquia de San Pío X, del 28 al 31 de enero 2020, en un horario de 7.30 a 9.30 pm. Informes al correo laicosleon.com